Estamos en Norés, un pueblo precioso de apenas 100 personas empadronadas y más o menos la mitad viviendo habitualmente aquí. Indra es una de esas personas que viene a estar Aragón despoblado para trabajar, para hacer una familia. Ya vive aquí hace siete años. Viene en un proyecto de repoblación de Abraza la Tierra para gestionar este albergue de propiedad municipal que con gran tesón pues han conseguido que sea un referente en un pueblo pues que hay que venir de propio, que tiene pues una riqueza natural y también eh, cultural e histórica que merece que mucha gente de todo Aragón de toda España y de todo el planeta vengan aquí, cualquiera puede entrar en TripAdvisor o en Booking para ver la gran valoración que tienen de su trabajo Hoy hemos venido aquí también a Ores porque hoy el Pleno del Ayuntamiento tenía previsto una convocatoria en la cual iban a aprobar el desalojo administrativo de esta familia una familia con dos niños uno de ellos nacido aquí otro criado aquí en el pueblo de Ores y nosotros creemos que es una total injusticia y por eso hemos venido para apoyar a esta familia porque creemos que para hablar del Aragón vaciado y de la España vaciada hay que demostrarlo con hechos y no reproducir eh, situaciones de injusticia que vulneran derechos elementales tanto de trabajadores como de la propia capacidad que tienen estos pueblos de redinamizarse y de vivir todos en, en armonía por eso vamos a escuchar también a Indra a que nos cuente poco su experiencia en este precioso pueblo en, en Olés. Pues nosotros llegamos en el, 2000, en el 2013, no es un albergue al uso, nosotros lo cambiamos... ...y es un, como un bed and breakfast al estilo anglosajón. Entonces eso tiene muchísima eh, aceptación, porque de, tenemos habitaciones familiares... ...lo que buscamos es un turismo familiar, que sea eh, acorde con el entorno en el que estamos. Eh, hemos conseguido ampliar de esta manera las estaciones de trabajo... ...se ha alargado mucho la temporada para nosotros y esto nos ha permitido... Pues, eh, ...poder asentarnos aquí y poder desarrollar otro tipo de proyectos... ...como era otra casa que gestionamos con la propietaria... ...y poder traer también a un señor que, que tiene, te, tiene caballos... ...para poder ofrecer excursiones a caballo. También es verdad que al tener yo formación turística... ...hablar los idiomas, eh, pues también esto facilitó... ...la recepción de los huéspedes... ...eso también nos concede una eh, solidez económica... ...todo lo que son los suministros están a nuestro nombre... ...y estamos al corriente de pago de, de todo hasta hace poco tiempo relativamente, estábamos seguros que habíamos encontrado nuestra armada de vida y eso es lo que queríamos aquí en Ores, por eso toda esta situación en la que nos vemos envueltos nos ha cogido por sorpresa esta primavera.